Alguien estaba matando libros. Cada mañana apareció un nuevo libro abierto en la biblioteca, con todas sus hojas completamente en blanco. Nadie sospechaba que el asesino era el malvado Seporrete, quien por la noche vaciaba los libros con un aspirador de letras. Luego la llevaba sigiloso hacia su guardia, donde con un increíble exprimidor de palabras elaboraba una especie de zumo mágico. Y es que Seporrete siempre había sido muy malo pero también muy tonto, y cuando se enteró de que los libros hacían a las personas más listas, decidió primero para bebérselos, y así volverse listo. Pero los libros no se beben ni se mastican, sino que necesitan ser leídos, y cuando porrete comenzó a beber tus humos de libros, se de historias y palabras que necesitaban ser leídas, y las palabras que sí son muy listas, descubrieron que solo podían ser leídas si viajaban por el cuerpo hasta llegar a la piel de Seporrete, que se convirtió en un inmenso tatuaje lleno de miles de letras. Probó con ciertos jabones y elegías, antes de descubrir que la única forma de quitarse las letras era leyéndolas, Palabra, no le quedó otro remedio y leyó su propia piel durante semanas y semanas para librarse de todos aquellos libros que habían matado. Entonces, ¿así es como terminó el misterio del asesino en de libros? Nada de eso. Aún de cada mañana sigue apareciendo un nuevo libro vacío en la biblioteca. Sin que nadie sepa cómo ni por qué. ¿Lo adivina Pues sí, sigue siendo C porrete. Y continúa tirando su letra y viendo su zumo. Pues ha descubierto que nada más le gusta, que nada le gusta más que leer. Todos sus libros sobre su piel. Y como es verdad, que se ha vuelto mucho más listo, sigue escribiendo los libros para la noche.